Estamos con Paul Martín, fundador y CEO de Rand, Rand Network, una app que busca facilitar el acceso eh, a la generación Z, de, al mundo DeFi, de las finanzas descentralizadas. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Eh, pues nada, yo ganas de aprender de ti, de que nos cuentes un poquito. Primero, oye, para ubicar a todo el mundo, ¿qué, qué es Rand Network? ¿Qué, ¿Qué hacéis? ¿Qué problemas solucionáis? RAM básicamente es una, es una aplicación móvil en la que básicamente traemos DeFi o traemos finanzas descentralizadas hacia el usuario mainstream de una manera muy fácil y de una manera divertida. Es decir, estamos básicamente encarados a la gente joven, a Gen Z, en el que básicamente ofrecemos productos para, para que rendibilicen su dinero, es decir, generar intereses a partir de su dinero pero de maneras que para ellas tengan sentido. Con básicamente dos productos principales que son nuestros bols públicos y nuestros bols privados. En los que, en los dos, lo que sea hace es generar intereses, pero por ejemplo en los públicos se hace con todo el mundo de la plataforma, todos juntos, se deposita dinero. Nosotros generamos intereses a través de estrategias um, de creación de interés, o sea, básicamente haciendo liquidity providing en diferentes money markets um, en, en varias, en, en varias blockchains y básicamente después a final de semana cogemos todos los intereses generados y los distribuimos en forma de premios a muchísimos ganadores. Entonces, eso tiene el componente viral de que Tú no necesitas, uh, o sea, no, no si tienes poco capital, puedes bloquearle allí y puedes bloquear, por ejemplo, mil dólares y tener la posibilidad de ganar diez mil. Si no ganas, siempre puedes sacar tu depósito de vuelta, porque lo que nosotros distribuimos siempre son los intereses generados. Y entonces después tenemos los privados, que es básicamente cómo podemos o sea, conseguir objetivos comunes que tengamos con amigos, familia, um, conocidos o hasta comunidades enteras, ¿vale? Va, podemos bloquear el dinero durante el periodo de tiempo que nosotros decidamos, nosotros generamos intereses en piloto automático para, para ti y entonces al final del periodo puedes coger todo el, todos los intereses y usarlos por lo que quieras. ¿Vale? O sea, básicamente estamos haciendo todo el proceso de curva de aprendizaje o de qué necesitarías para um, poder hacer estas estrategias de creación de interés, llevarlo de manera muy, muy simple um, para este usuario mainstream básicamente. Hola, Es muy interesante, me parece muy curioso eso, ¿no? ¿Cómo, cómo animas a que la gente eh, me, invierta en esa bolsa de dinero y luego reparte la parte como del premio final? ¿Por, por qué sale la ¿Por, ¿Por qué habéis querido meterle ese, ese puntillo de, de que al final el, el, los intereses se los lleve uno? En, yo te digo, en los, en los privados los intereses se puede decidir, es decir, el creador de ese, de ese bol privado puede decidir si el, todo el yield se va al administrador se va repartido entre ellos proporcionalmente o se reparte a un ganador o dos escogidos de una manera random. Es decir, básicamente gamificamos esta parte para hacerlo, para que el usuario decida lo que quiera. Y en los públicos, básicamente lo que tenemos es, es que, lo que estamos trayendo es una manera de que gente que no tenga tanto dinero pueda tener algún sitio en el que sacar algún income que sea sustancial. ¿Por qué pasa? O sea, tenemos muchísima gente que no tiene muchísimo dinero. O gente joven entre 25-30 años que no tiene muchísimo dinero y que no, no tiene sentido para ellos bloquear lo poco que tienen a un periodo muy largo a una tasa de interés baja. Pero sí que tiene sentido para ellos bloquearlo para tener la posibilidad de, de ganar un premio. Mola, mola. Como, como poco es una, una apuesta interesante. ¿Cómo conseguís vosotros, ¿no? eh, generar estos intereses para, para el dinero que tenéis ahí? ¿Qué tipo de estrategias utilizáis? O sea, nosotros básicamente lo que hacemos es actuamos de market makers. O sea, en un mercado ya en un mercado normal siempre tenemos compradores, vendedores y una persona en medio que son los market makers, que se aseguran que cuando estos compradores y esos vendedores no se ponen de acuerdo en un precio, compren y venden en los dos los do, en los dos lados para que el mercado no se pare. ¿vale? Para que siempre sea líquido y para que no se pare el mercado. A nivel descentralizado no puedes tener una gran empresa poniendo dinero, pues lo que nosotros hacemos básicamente es, lo que hemos creado son pools de liquidez, por ejemplo, en las que nosotros es donde trabajamos. O sea, tú, por ejemplo, si quieres cambiar tus bitcoins por Ethereum a nivel descentralizado... No, no, no se los cambies directamente a una persona. Se los cambias a una pool de liquidez, porque sería lo más probable sería que tú la, el martes a las 2 de, de la tarde, cuando quieres cambiar tus bitcoins, a ese preciso momento, a ese preciso, pre o sea, a ese, a ese exacto um, precio lo más probable es que no haya otra persona en el otro lado esperando esa misma transacción. Entonces, el trading sería muy, o sea, sería muy malo. Básicamente, no, no, no sería escalable. Entonces, lo que hemos creado es market makers automatizados, que son las pools de liquidez, en las que, como por ejemplo, Uniswap o SushiSwap, um, básicamente son bolsas de dinero en las que tienen los dos tipos de tokens en los que tú puedes hacer el cambio. Pues nosotros lo que hacemos es básicamente nos aseguramos de que esas bolsas de dinero siempre estén llenas. Y para hacer eso, la gente cuando hace el trade, Paga una comisión, pues nosotros nos llevamos esa comisión. ¡Ah, qué bueno! Vale, vale, vale, mola. Eh, me, me planteaba en algún momento si hacíais algo de, de, de staking y este tipo de cosas, ¿no? También, no, no sé. también, sí. Tenemos a la mayoría, o sea, tenemos varias estrategias, o sea, tenemos tres, tres modos de estrategias. Uno es el uh -huh. que te he explicado, otro es hacer um, lending en, una, en money markets que sean borrowing y lending, es decir, gente uh -huh. que pide dinero y gente que, que, que se lo deja, ¿vale? Entonces, básicamente, pues nosotros ganamos intereses de los, los, las comisiones que pagan la gente que pide dinero. Nosotros actuamos en la parte del lending, la parte de jardinero dinero del mercado. Y la otra básicamente es trabajar con partners que, que tenemos, como puede ser Celsius, puede ser Nexo, en las que trabajamos también con estrategias de, de hedge fund, pero que no gestionamos nosotros, directamente gestionan profesionales, que son estrategias de hedge fund de, de siempre, de short y de long. Joder. ¿Y, y de dónde de dónde te salió la idea? Porque eh, a, a mí me cuesta, o sea, es súper interesante, pero es complejo, ¿no? Eh, ¿Cómo has dado con esto para, para crearlo? O sea, es sea, es, es complejo, pero la idea te diría que no viene de, de ningún, de ningún, o sea, de, de, de muchas horas de complejidad, sino vienen del hecho de que yo me quería, tenía un problema. O sea, teníamos yo, yo y unos cuantos amigos nos queríamos ir a vivir a Nueva York. Y en ese momento, pues bastantes de mis amigos no tenían tanto dinero. Yo estaba haciendo estrategias de creación de interés en, en diferentes protocolos. Obviamente, la mitad de mis amigos pues no entendía qué estaba haciendo y cómo estaba haciendo dinero con ello y no entendían nada. Entonces, en ese momento dije, imagínate que tengamos una aplicación móvil muy fácil de usar, en la que todo lo que estoy haciendo yo, porque he pasado por esa curva de aprendizaje, lo podemos hacer todos juntos, depositar parte de, de, de lo que vamos cobrando al mes, por ejemplo, en, esta, en este bote, que tenemos todos juntos generar intereses todos juntos por ese al final por ese mismo gol que tenemos todos juntos como en nuestro caso era vale pues vamos a bloquear dinero cada mes y a final de año todos los intereses que hemos generado los usamos para pagar el último mes de alquiler y entonces en vez de pagar 12 meses de alquiler pegamos, pagamos 11 ese era el gol desde el principio entonces básicamente pues imagínate tener una aplicación móvil en la que pudiéramos hacer todo eso en piloto automático sin tener que aprender cómo funciona. Pero la, la, la, la verdad es que la mayoría de gente no, no quiere porque ya tiene suficientes cosas durante el día como para ir a aprender cómo funciona DeFi, qué es DeFi y qué son todas estas cosas. Entonces, básicamente lo que nosotros queremos es atraerlo, o sea, traerlo muy fácilmente. No, y, y bien traído, ¿eh? porque es, eh, lo bueno de eh, vuestra web es que queda muy fácil. Yo creo que además ya no son los que introduzcáis a la gente del mundo DeFi, sino que en cierta manera estáis introduciendo a una generación entera en, en educación financiera, ¿no? Porque yo al menos con, con 20 años no se me ocurría eh, hacer esto con, en ningún lado, ¿no? O sea, no, no tenías esa sensación de ahorro. ¿Tú crees que el mundo DeFi puede ser interesante para formar ed, a nivel de educación financiera a toda la generación Z? O sea, totalmente. Yo pienso que, ya te digo, o sea, soy, soy, como puedes ver, soy muy joven y todo, todo mi círculo de gente es, es mi target al final, al que estamos haciendo target con RAN. Y los conozco muy bien. Y eso es un target de gente el cual no es como antes, sino que buscan muchísimas maneras de cómo hacer más dinero con sus ahorros. O sea, por ejemplo, el otro día fui a hacer una charla a una universidad y pregunté: oye, cuánta gente, ¿cuánta gente de aquí tiene criptos? Que obviamente la, el 90% de los que levantaron la mano. No, no, no sabían que, que compraban porque obviamente no tienen el tiempo como para poder informarse también, ¿vale? Y, y prácticamente el 60% de la clase levantó la mano y era una clase de, de, de diseño, diseño, diseño industrial. O sea, no era informática o, o, o, economic, o, economic, o economía, por ejemplo. ¿vale? Me refiero que es algo que ya tiene muchísima, muchísima presencia en la, en la gente joven pero que sigue habiendo muchísima desinformación y sobre todo demasiado ruido como para que su toma de decisiones sea buena siempre. Qué bueno. Eh, ¿y, ¿Y cómo va recibiendo el mercado todo esto? Es decir, eh, más allá de tu círculo de amigos, que imagino tendrás a todos ahí utilizando RAND, eh, ¿cuál está siendo la, la recepción del mercado? Básicamente, ahora lanzamos lanzamos la aplicación final a finales de, de ahora de marzo, ¿vale? Pero um, hasta ahora hemos lanzado una beta, uh, que la beta la verdad funcionó súper bien. Ahora tenemos 30.000 personas en, en Telegram, en, en, bueno, en Twitter, 20 largos en Telegram, um, y la verdad que casi 25.000 personas probaron la beta, uh, teniendo en cuenta de que, de que está en una testnet, que no es muy, o sea, es jugable, pero poco, porque son tokens fake. Um, Consideramos que es un buen número, estamos contentos y la verdad, pues con muchas ganas de lanzar. Nada, pues a por todas y, y a petarlo. Ya quería también un poco, hablando un poco de, de todo este mundo web3 y demás, ¿cuál es tu visión? ¿Qué, qué crees tú que aporta la web3 que no tuviéramos hasta ahora? Uh, opino que básicamente, muy, muy, básicamente lo, una, una, una de las primeras cosas es ownership a nivel digital. Um, pero eso ya podemos hablar más luego con el tema de NFTs. Después es el acceso a, a mercados y a money markets directamente, sin prácticamente intermediarios. ¿vale? O sea, en, en, a, nivel a, fin a nivel de finanzas tradicionales tenemos millones de intermediarios de intermediarios para poder actuar o hacer lo que sea. Y este, nosotros interactuamos con un intermediario que es intermediario actúa con otro y actúa con otro. En, en, en blockchain y en web3 podemos hacer todo eso, pero por nuestra cuenta. Es algo que creo que está muy lejos aún porque, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es actuamos de intermediarios pero solo con, con nuestros usuarios y para traerlo fácil porque sí que la descentralización es algo muy chulo pero no es algo que vaya a suceder de una noche para mañana um, ya que se necesita muy muy muy bien educar a la gente de qué implica um, ser tú, ser tú el ownership de, de, de todo lo que tienes, porque eso implica que también el seguro de todo lo que tú tienes eres tú mismo. ¿vale? Y, y la gente tiende a no confiar tanto en sí misma. Ese, ese es un buen punto, ¿no? El, el confiar en uno mismo. La verdad que no, no lo había pensado, pero, pero tiene sus, sus cosas. Has hablado... Ay, dale, dale, dale, Paul. No, no digo, por ejemplo, ¿cómo, cómo o sea? Confías en el banco porque confías, el, confías más en tener el dinero en el banco a día de hoy, o la mayoría de la gente, confía más en tener el dinero en el banco que tenerlo bajo el colchón. No porque sea más cómodo el banco, sino porque crees que ellos lo van a guardar mejor que tú. Ahí está el problema. Y que si pasa algo, te van a cubrir. Eso es lo que aún no tenemos en, en DeFi y en Web3. Um, maneras en las que tú seas el 100% del custodio de tus fondos um, y básicamente que siempre no puede, que básicamente no tengas ninguna manera de perder los fondos vale porque a día de hoy tienes pues que acordarte de tus private keys etcétera que no puedes perderlas vale entonces a día de hoy aún nos queda trabajo aún nos quedan días aún estamos early en esta parte uh, pero sí que pienso que, que le queda muchísimo recorrido has hablado de ownership y, y nfts cuál es tu visión sobre todo lo que va a pasar al respecto uh, pienso que a los nfts le queda muchísimo trabajo a, a nivel a nivel tecnológico um, um, para llegar a lo que o al status quo o lo que se predica de que, de que son los NFTs um, pero la verdad o sea que estoy súper súper contento de cómo está el mercado súper súper animado por todas las cosas que van a venir pienso que este año va, van a jugar un, un, un, un rol importantísimo a uh, NFTs a nivel de NFTs con Daos inversión uh, en proyectos en Daos Uh, con NFTs, um, la verdad que pienso que bueno las, las utilidades son infinitas y para, para dar una explicación o una explicación que la verdad que es como yo lo explico a la gente qué es un NFT o como se lo he explicado a gente de, a niños de 5 años es um, un NFT básicamente o sea nosotros antes teníamos firmas no y una firma teníamos una tercera persona que que alguien firmaba y venía una persona una tercera persona y decía, sí, esto lo ha firmado Paul o lo ha firmado Corti porque sé cómo firma, sé cómo la presión que hace en la pluma no y, y sé que esa es, esa es su firma. Entonces después en, en Web2 tenemos básicamente una empresa como DocuSign que avala que nosotros somos los que hemos firmado, que, es, que seguro que esa es nuestra firma porque DocuSign lo avala. Y básicamente ahora en Web3 lo único que tenemos es en vez de tener una corporación avalando lo que nosotros hemos firmado, que por lo tanto hemos dicho que sí somos nosotros, tenemos básicamente toda una comunidad viendo que tú tienes un token que 100% está referenciado a tu número de wallet. O sea, básicamente un NFT se podría explicar como la siguiente evolución de qué es la firma digital. Y yo lo explico de esta manera porque si no la gente se tiende a pensar que un NFT es, un, es una imagen y no es una imagen. Un NFT pueden ser muchísimas cosas. O sea, ¿cuántas cosas puedes firmar? Prácticamente todo. Prácticamente todo es, lo puedes, le puedes pegar una firma, ¿no? Pues pueden ser pues, pues, fotos, pueden ser uh, cuadros, pueden ser um, música, pueden ser muchísimas cosas, ¿vale? En los que tú puedes firmar y puedas hacer un tracking de si eso es tuyo o es de otra persona. Qué bien explicado. Yo ha, ha sido a gusto, porque es verdad que los, todos estos conceptos son, son complejos de pillarlos cuando no los conoces. Eh, Paul, ¿qué, ¿qué oportunidades ves que todavía no están cubiertas y, y se van a cubrir en el corto plazo? ¿O hay oportunidad para crear negocios en el mundo de DeFi? Uh, muchísimo, <risa> muchísimo. Uh, a nivel DeFi se necesita, yo espero que alguien, alguien haga un money market brutal o, o potente a nivel con, con euro. Uh, a día de hoy prácticamente todos los money markets o la mayoría de, de dinero que se mueve es con stablecoins uh, que están pegadas al dólar y primero eso tiene un problema nosotros, o sea, tiene un problema a nivel europeo que es no cualquiera persona que quiera después llegar al consumidor final hay un, hay un punto de rampa de entrada que el, el, el consumidor final europeo siempre se va a tener que exponer al cambio de euro dólar ¿vale? Entonces necesitamos mercados uh, que estén usando stablecoins de euro para que realmente no tengamos que hacer ese paso y tener que exponernos al cambio de currency, ¿vale? ¿Qué pasa que a día de hoy ya hay, pero son muy pequeños? ¿Y qué pasa que cuando si tú quieres hacer realmente volúmenes grandes o quieres realmente tener un proyecto que quieres llegar a muchísima gente implica que al final vas a acabar moviendo volúmenes altos? Y si estás moviendo volúmenes altos en una pool de liquidez que tiene volúmenes bajos, lo que pasa es que tienes un, un lo que se llama slippage, que es el cuando tú quieres sacar el dinero, te dicen, vale, vas a sacar a un dólar. Pues lo acabas sacando a 1,2 o 1,3, que es lo, el slippage. Básicamente porque acabas tú teniendo el máximo control de lo que hay dentro de la pool. Y eso ni es descentralización ni es escalable. vale, Entonces básicamente lo que, lo que se necesita totalmente es un money market de, de, a nivel de euro, sin duda, como, como cosa. No, bueno buen, buen apunte ¿Y, ¿Y a nivel web 3? O sea, a nivel más allá de DeFi en, en todo este mundo ¿Alguna otra oportunidad que tú veas? Muchísimas, muchísimas O sea, quedan muchísimas cosas por hacer a nivel, de, a nivel de Bueno, a nivel de NFTs está por explorar Muchísimas cosas Más allá de colecciones de de, de fotos um, después a nivel de por ejemplo uh, aseguradoras uh, a nivel de con trabajando con DeFi pero que realmente lleguen al consumidor final o consumidor mainstream um, aún le queda muchísimo um, y, y básicamente pues a nivel de, de web 3 como, como overall um, la típica la típica foto no design en vez de en vez de entrar a un sitio con con tu cuenta de Google pues pueden entrar a un sitio con, con tu con tu wallet ¿no? Um, con tus propias con tus propias keys etcétera pero ya te digo pienso que es algo que, que tiene que pasar en, en, en años o sea es algo que veo de aquí a cuatro cinco seis años vista no no antes ya que ya que básicamente se, o sea, tenemos tenemos gente muy poderosa como o sea, empresas muy grandes que o, o se van a adaptar o, o no se van a ir fácilmente vale Ah, muy bueno, muy bueno. Eh, quería preguntarte también, en, en vuestro caso ya habéis eh, levantado una ronda de inversión y habéis levantado tanto dinero, tanto de Venture Capital como con Unico, si no recuerdo mal, iba, y vais a hacer otra, otra eh, oferta pública de, de, de tokens, creo, ¿no? Queríais levantar, o he leído una noticia, dos millones y medio de euros. Entonces... Lo que te quería preguntar es, primero, que me confirmes esto y nos lo expliques, porque a lo mejor estoy explicando algo mal. Y luego, ¿cómo estructuras, cuando tú que lanzas un proyecto de este tipo, cómo estructuras la inversión necesaria? ¿Cómo sabes que, a qué se lo tienes que pedir a un Venture Capital? ¿Cómo sabes que, a lo que tienes que ir al mercado? Porque tampoco me parece obvio y, y me parece interesante este enfoque mixto. Uh -huh. Perfecto, buena pregunta. No, básicamente nosotros ahora hemos levantado la bueno, levantamos la segunda ronda hace muy poco. Ahora hemos levantado dos rondas con una primera una inicial de un millón y otra de dos millones y medio. Ahora la última que es la bueno casi dos millones y medio y que es lo que has dicho tú. Y respecto a las preguntas de, de, de cómo lo sabes, básicamente tienes que hacer un... O sea, um, te diría que tienes que hacer un esqueleto entero uh, con un Excel uh, de todas las cosas que necesitas hacer para desenvolupar el proyecto, para llegar a ese punto final. Es decir, um, tenemos que ser conscientes que cuando haces una startup, la mayoría de startups o el 99% de las startups, los primeros dos años no son rentables porque necesitas asumir o sea, y amortizar todos esos costos fijos y variables a primer plazo que, que, que para después pasar lo que sería el break-even, ¿no? Entonces, tienes que ser consciente de, de hacer un plan de, de, de, de lo que te va a costar primer año, dos, toda la gente que necesitas todas las campañas que necesitas para llegar al objetivo final ¿y cuál es tu objetivo final? pues tener 50.000 usuarios y que esos 50.000 usuarios estén poniendo en 600 euros de, de media para estar moviendo tal porque a partir de ese momento ya seremos totalmente rentables vale entonces básicamente um, cuando, cuando levantas rondas, eso es una de las cosas que tienes que explicar, el hecho de vale ¿por qué por qué quieres levantar tanto? ¿y qué vas a hacer con el dinero? vale y es una de las cosas que se explica en el Venture Capital entonces básicamente nosotros hemos levantando ahora, ahora, ahora con, con mayoría de venture capitals con muchísima gente de, de, de alrededor de todo el mundo la verdad con muchísimos inversores de singapur um, de, de londres también de aquí de españa también um, y ahora básicamente vamos a, vamos, a, vamos a salir con nuevas rondas um, que aún no puedo explicar pero que, que en, en muy poco pues, también, también saldrán al público Qué bueno. Y, y una vez que sabes ya la, las cantidades que necesitas, para mí la duda es, ¿qué, qué le pides a un Venture Capital? Es decir, eh, ¿hay, ¿hay partidas que se las pides a un Venture Capital y el resto lo dejas en, en, en el icono? ¿O, ¿O todo lo que es eh, recursos se lo pides a Venture Capital y todos la, los tokens los vas a utilizar para otra cosa? como como lo que sería totalmente perfecto y para lo que uh -huh. se usa un venture un venture capital al principio es cómo puedes com o sea cómo puedes tener gente que te apoye a, ni uh -huh. a nivel financiero a corto plazo, cuando aún no tienes suficientemente comunidad, como uh -huh. para que sea totalmente la comunidad quien te apoye financieramente, ¿vale? Eso a nivel de Web3. ¿Qué pasa? Que uh -huh. la mayoría, la mayoría, bueno, la mayoría, absolutamente todos los proyectos, a no ser que seas un influencer um, quien estés empezando el proyecto, vas a empezar con muy poca comunidad al principio. Como vas a tener poca comunidad, es normal... Um, que la comunidad no te pueda pagar toda la financiación que tú necesites, ¿vale? Entonces tú lo que haces es acudir a esos Venture Capitals, que son esas personas que creen en ti al principio, cuando no tienes aún esa comunidad, pero que es ideal que a la que empieces a tener esa comunidad acudas lo menos posible a inversores privados y puedas dar a tu comunidad. Primero, porque si estás haciendo con tokens, descentralizas muchísimo más el token. Y eso, como más personas o más manos tengan el token, muchísimo mejor. Y segunda, um, que estás recompensando al final a tu usuario final, que es lo mejor, que es cómo puedes hacer, y es lo chulo también que tenemos, es cómo podemos hacer que nuestros inversores y nuestros usuarios sean los mismos. Qué bueno, qué bueno. Y, y ya una, una pregunta, y esto sobre todo viendo lo joven que, que eres, tío, eh, tú cuando te acercas por primera vez a, a, a todo este mundo, eh, ¿cómo te reciben los Venture Capital? Porque claro, yo imagino, yo, yo te veo y, y digo, este chal me da mil vueltas en muchas cosas por, por todo lo que estás contando pero es muy joven no me, me, sí, sí. me sorprende ¿Cuál, ah, o sea, cuál ha sido la reacción que, que has tenido o sea yo yo mira por ejemplo o sea yo yo empecé emprendiendo cuando tenía 16 años ahora tengo 20 o sea uh -huh. te empecé emprendiendo cuando tenía 16 Hacía dropshipping cuando dropshipping no, no había ni empezado <risa> um, pero y básicamente a, a nivel de, de, de ventures um, te diría que es, es la capacidad de que tienes, de que um, cuando eres joven, o sea, cuando eres joven es lo que yo les digo a, mis, a todos mis amigos, tienes un superpoder, que el superpoder es que estás jugando contra el 99% de tus compañeros, que la mayoría de ellos no van a hacer um, lo que tú vas a hacer y solo que lo hagas un poco bien ya resaltas muchísimo, ¿por qué? Porque eres muy joven. ¿O por qué se acuerda todo el mundo de, de, de, de mí, por ejemplo, a veces cuando hago reuniones? Pues por, por, por lo joven que soy, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso muchas veces te puede jugar a favor y muchas veces te puede jugar en contra. Es decir, te puede jugar en contra um, con la parte de nivel de experiencia. Y para mí, la manera de solucionar eso es la sinceridad desde el primer momento y la transparencia. Es decir, yo soy muy transparente contigo, te digo que la experiencia no la tengo o la tengo en poca parte... Um, que una persona de 50 60 años tendría muchísimo más, pero tengo muchísimas ideas frescas, muchísima idea del ecosistema y sé cómo funciona la tecnología. Entonces al final yo pienso que es, siendo joven tienes que encontrar muy bien cuáles son tus puntos fuertes, pero que tus puntos uh, que no son tan fuertes no los escondas. Porque no esconderlos te da, te da el poder de que la otra persona con la que hablas... Es, sea consciente de que tú eres consciente de tus puntos de tus puntos que no son tan fuertes y que saben que tú en esos puntos que no eres tan fuerte vas a pedir ayuda o vas a ayudar de gente que sí que es fuerte en esos puntos. ¿vale? Entonces la gente está tranquila en ese momento. Qué bueno. Aparte, imagino yo que ser tan joven en un mercado tan nuevo como Web3 te da el poder de, de que vas a pensar ideas que otra gente no seremos capaces de pensar porque estamos muy condicionados. ¿no? ¿Tú, ¿Tú crees que esto es algo que los fondos lo valoran, la capacidad de disrupción que tú puedas tener? Totalmente, totalmente. Es decir, uh, o sea, yo pienso, totalmente pienso que hay, o sea, hay inversores que... Hasta te diría que hay muchísima gente inversores y hasta yo lo haría en un momento si fuera capaz de um, dar apoyo a, a gente... No, ya no tanto por el proyecto, sino por la persona. Um, porque quieres apoyar a esa persona porque, hey, si no funciona este proyecto, sé que esta persona no va a parar en los siguientes 10 años. Y seguro que cuando haga otro proyecto me va a tener en cuenta y me va a decir, ¿quieres venir? ¿Vale? O sea, a veces, totalmente hay veces que la, la, la cuando, o sea, y, y ya no, ya no veces, te diré totalmente, las, al principio de empezar un proyecto, la mayoría de cosas que diseñas o están mal o aún no sabes cómo vas a hacer muchas partes. Yo, yo lo pienso así, es decir, tú cuando tomas una decisión en cualquier cosa a nivel de un proyecto, es como si hay nueve puertas. Y solo hay una buena. La, la probabilidad de equivocarte es muy grande, es, es, es la mayoría. ¿vale? Entonces la gente es consciente de eso, los inversores son conscientes de eso, trabajan cada día en, en, en, en asumiendo riesgos de este parte. Y al principio es, es, estás invirtiendo más en la persona y en la capacidad que crees que tiene esa persona de poder resolver esos, esos problemas para llegar a la puerta que es la buena, que realmente el proyecto y los fundamentales del proyecto, porque al principio no lo están, no, no, no, no son tan sólidos esos fundamentos, hasta que cuando empiezas a tener tracción, eso ya es otra cosa. Que bueno, to, toda la razón, estoy totalmente de acuerdo. Ya para acabar, Paul, nos vamos a poner a futuro, año 2045, veintipico 20 años desde ahora, que más o menos es veintipico años desde la eh, explosión de la burbuja las.com, que tú no la, el resto de, de entrevistados la vivieron, tú, tú, tú serías muy, muy joven de, de aquella. Pero es un poco, eh, para mí es un tiempo suficiente como para que se desarrolle toda esta tecnología, ¿no? En veintipico años pasamos de la las.com a, a que ahora web eh, es algo totalmente mainstream y hay muchos negocios. Desde ahora, veintipico años, ¿cómo ves tú, o sea, en clave casi de ciencia ficción, lo que te gustaría que pasara, cuál es tu visión a futuro, de, que va, de cómo va a llevar el mundo DeFi y el mundo web 3 al año 2045? Sinceramente pienso que, que va a tener muchísima, muchísima inclusión en la que vamos a estar usando um, DeFi y vamos a estar usando cripto um, cada día y absolutamente prácticamente todo el mundo um, también NFTs en esa parte también Daos también estamos viendo nuevas formas de, de, de, de montar organizaciones totalmente diferentes a las, a las estructuras que tenemos hoy, hoy en día que mira hoy bueno Teniendo a Cristina hoy es un perfecto para hablar con ella porque es una crack en eso. Um, y, y la verdad es que pienso que, que, que muchísimas cosas, que vamos a estar usando cripto cada día sin, sin ni saberlo. O sea, la mayoría de gente que lo... Y al final es lo, es lo, es lo que tenemos que hacer. O sea, es decir, necesitamos tener productos que estén usando cripto en el back, en el backend, pero que a nivel de frontal y a nivel de experiencia de usuario sean muy fáciles de usar, ¿vale? y yo pienso que, que vamos a seguir o sea, vamos a tirar por, por, por, este, por esta ruta ¿y tú crees que seguirá habiendo monedas tradicionales? ¿O, o, ¿o todo esto tiene la capacidad de irrumpir el mercado de forma que algún día deje de existir el dólar, el euro, o sea en una pieza de museo? O sea, es decir, um, las, las, las, las, las, la, todo lo que es la parte fiat o, o las monedas de, de los gobiernos um, está visto que a, a, a, a, a cada X años o siglos Um, las monedas cambian, o sea, el dólar no hace tanto que está que está implementado, um, ¿vale? Entonces, sí que pienso que va a haber un, un cambio, pero el cambio no viene de, de, de, de que los gobiernos vean que ya no pueden hacer nada, sino viene de, de la parte de, de, de decidir trabajar con ellos, ¿vale? Es decir, lo de estar en un lado o en otro y a ver quién gana, eso no, no, va a no va a funcionar, básicamente, porque el gobierno y los gobiernos van a tener muchísimo más poder que la gente que estamos en Web3, que a día de hoy se mueve muchísimo dinero, pero tampoco hay tanta, tanta gente. Entonces, por eso es necesario que, o sea, si, si, si el cambio se va a hacer, se necesita ayuda por las dos partes y trabajo, y trabajo por las dos partes, ¿vale? Vale, y, y para acabar un poco en esta línea, eh, ¿cómo ves tú que todo esto que trae Web3, descentralización, participación y demás, pudiera encajar a futuro con los gobiernos? ¿no? Porque yo, yo para, para mí tiene mucho sentido y es lo que a mí como ciudadano me gustaría poder hacer en un gobierno, pero no lo puedo hacer a nivel de país, lo puedo hacer en un DAO, como tú dices, pero no puedo tener ese nivel de participación en mi gobierno. ¿Tú crees que estas ideas se van a importar a los países o a regiones o, o a ver algo? Mira, la verdad es que he hablado con esto más, con, con, con muchísima gente. Lo que tienen, por ejemplo, una DAO es que tú tomas, tomas las decisiones y todo puedes ver absolutamente de una manera transparente quién hace qué. O qué hace K o qué, qué, qué, qué se decide. Entonces se tendría que ver realmente, porque ya te digo, no tengo una, una, una, una, una solución a eso, porque cuando, cuando lo piensas a nivel de, de teórica es muy bonito el hecho de poder pensar vale, vamos a tener un gobierno en el que absolutamente todo el mundo pueda ver lo que pasa Um, y pueda tomar decisiones sobre lo que pasa pero eso a nivel práctico realmente no es práctico no tiene, no tiene sentido básicamente porque nosotros con cualquier empresa seguro que vosotros o sea tú también absolutamente cualquier persona cuando quieres ir de A a B a veces tú sabes que quieres ir de A a B pero no sabes cómo llegar a B aún pero o, o, antes de llegar a B tienes que pasar por C entonces toda la información dar toda la información de golpe a gente que entiende información de maneras distintas puede ser muy peligroso porque tú podrías ver vale el gobierno quiere hacer eso porque tiene un objetivo final que es bueno para todos o una empresa o lo que sea pero tú como no ves el objetivo final y solo ves el primer paso no, no entiendes el sentido que tiene vale entonces se necesitaría dar tanta, tanta, tanta, tanta información a todo el mundo para que todo el mundo lo entendiera absolutamente de todos los pasos a futuros que se quieren hacer, que sería la verdad a día de hoy muy complicado hacer. Muy buen punto, es verdad Es la complejidad y, y, y que cada uno está a su película Paul, muchas gracias por contarnos todo esto Ya pa para acabar, ¿por dónde te pueden seguir? ¿Por dónde pueden probar RAN? ¿A, ¿A dónde quieres que vaya la gente después de escucharte? Que nos sigan todos en RAN Network En, en Twitter y en, o en Telegram Y ahí básicamente estamos sacando Toda la información, todas las siguientes cosas Que vamos a lanzar hasta, hasta Básicamente finales de marzo Cuando, cuando lancemos la aplicación Y, y nada Venga, perfecto. Pues todo eso seguirá a, a RAND y en marzo a probar RAND que mola, que mola mucho. Paul, muchísimas gracias por todo. Un Muy abrazo. bien. Ok, chao, chao.